Eh, señores, hoy como jueves tengo un top ten este top ten es un poquito pegado a mis gustos personales para que ustedes ahorita no digan no, porque debían poner a él este, no. yo puse este top ten para las producciones del de género urbano Históricas, que usted dice, bueno, esto es una producción que fue histórica, que usted que le escucha varias veces. Le voy a poner en el título las 10 mejores producciones del género urbano. Pero, para yo explicarle aquí, para que una cosa es el título otra cosa es lo que es, es apegado a mis gustos. O sea, que usted ve ese, esa producción, y te dice, bueno, esa producción marcó, eh, hizo historia. Y ahora que yo la analizo, se me quedó una producción. O sea, ahora que no analizo, se me quedó una producción. Que es la de Cocuyó el Príncipe, que debió estar ahí y lamentablemente no la puse. Ahora la, la, que lo analizo y lo pienso bien. Pero nada, vamos con el número 10, el ya retirado Héctor El Fade de Bad Boy. Una de las mejores. Ese fue el, el que dijo: Bueno, yo me voy a retirar y me voy a retirar por lo alto. Y Héctor Fade sacó esa producción donde hay tiraera, hay romántica, hay perreo. Participa Daddy Yankee, participa Ken White, participa Naughty. O sea, una producción sumamente completa de Héctor Fader como la última. Eso, él se supo retirar, se retiró, se convirtió a cristiano, pero no dejó esa producción de él completa de Bad Boy. Número nueve. Eh, aquí en mi celular, ok. Número 9, Los Extraterrestres de Wishy una de las producciones más completas de WC una de las más vendidas de WC a aunque a la persona le gusta del principio hasta el final, con muchos temas importantes como Le Domar, eh, canciones que marcaron, ¿sabes? para el mundo es una buena producción de WC sin duda es una de las más buenas. Pero La Taterreta, para mí, yo lo considero una de las más completas de ellos dos. Eh, sin duda, La eh, Taterreta es un álbum que tú lo escuchas desde principio hasta el final. Y pueden pasar 5 o 10 años y tú sigas escuchándolo. Número 8, Mass Flow. Una de las mejores producciones de un DJ que se hayan hecho es Mass Flow. Eh, dirigida, presentada por DJ Nelson y presentando a Looney Tunes por primera vez. Ahí fue donde salió... Eh, aventura de The Wisely Yander salió hay muchísimos temas ahí salió Sayon Iliano por creo que lo, la primera vez hay algo en Tin o sea muchísimas canciones icónicas en el género urbano salieron en esta producción donde Looney Tunes se destacaron por primera vez y sin duda eh, fue un eco eh, meter esa soma de la reggaetón de Teo Calderón está en esa, en esa producción o sea Maflow flow de DJ Nelson presentando a Looney Tunes si no llega fue una de las mejores producciones eh, de recopilación de artistas Y de, de productores presentadas Sin duda Vamos con la otra Número 7, una de mis favoritas La Reconquista de Héctor y Tito Sin duda La Reconquista de Héctor y Tito Fue una de las producciones que Marcó una generación. Usted la escuche y no sé qué es lo que está pasando, que producciones como esta no están en Spotify, deberían estar, ya antes no estaban, algunas ya la han comenzado a incluir. Pero la Reconquista, donde salió Amor de Colegio, Baila Morena, o sea, Héctor y Tito fue, ese fue el primer paso para que el género comenzara a ser mundial. Y fue con esa producción de Horitito que sin duda fue increíble, donde Don Omar escribió varios temas ahí que fueron sumamente clásicos. Así que ya ustedes saben, la reconquista de Toritito. Número 6, Uno de los mejores dúos de hip hop y de rap fuera de serie de Lito y Polaco. Lito y Polaco, una producción donde tiene mensajes, tiene canciones románticas, perreos, tiene tiraera. O sea, una de las producciones más completas que tuvo Lito y Polaco fue esa. Porque la mayoría siempre ha sido dedicada al Quijote, que fue el Mundo Frío y Masacre de En Sí. Pero esta fuera de serie fue una de las producciones más completas de Lito y Polaco. Número... Cinco, eh, Éxitos de Tempo. Ese es el disco más completo de Tempo. Se eligieron varios temas. Fue New gay Over, donde se eligieron algunos temas, temas que salieron en otras producciones. Y Tempo lo, lo sacó en esa, en esa producción y fue el, el disco del más vendido, sin duda. Tempo, el éxito, es una de las mejores producciones de Tempo y fue el más vendido en ese tiempo, Según tengo entendido que vendió más que Ricky Martin en ese momento de tantos éxitos que tuvo y ahí fue que cayó preso luego que sacó esa producción Vamos con el número 4, ya vengamos con, un, con lo caliente El Abayarde de Teo Calderón El Abayarde de Teo Calderón fue el disco, el primer disco de reggaetón mundial más importante del género Puede, puede, Exacto, ahí salió Guasa Guasa Ahí salió La Dominicana, la que más me gusta de esa es, se llama Me Explota con D. Es duro ese tema. El Valladolid de Teo fue el disco icónico, por eso está en la posición número 4. Número 3, el disco que volvió loco a las mujeres a principios del 2000, de Las Don de Don Omar. Le salió Aunque te fuiste, eh, dale, eh, todos esos temas importantes de Don Omar. Esa es la producción de Don Omar más importante, por eso la pusimos en la posición número 3, que usted escuche ese CD ahora, lo escucha 20 años después y le sigue gustando, sin duda. Número 2, para mi gusto, yo creo que para mí el sobreviviente de Wisin. Wisin en ese CD que fue en ese momento que lanzó el dicho amarillo y todo ese tipo de temas en esa, en esa producción, hay romántica, hay perreo, hay consejo. O sea, uno de los discos de Wizzy que más explotó en ese momento, luego de Teo Calderón, que el género se identificó muchísimo porque sin duda fue una producción sumamente dura y más que él la sacó Sillando en ese momento y muchas personas dudaron que él tenía esa capacidad y él la pudo y pudo lograr hacer un disco sumamente completo y el número uno, número uno sin duda Barrio Fino, es el mejor álbum del género reggaetón, sin duda el más vendido, el más completo, uno de los álbumes que se, es icónico sin duda, es que le dio el repunte a nivel mundial a reggaetón es Barrio Fino y es el álbum más importante. Y, y ahí salió la gasolina, salió lo que pasó, pasó, salud y vida, muchísimos temas que todavía las personas escuchan hoy en día. Sin duda, Barrio Fino es el álbum de reggaetón, de la música urbana más importante. Las personas pueden sugerirme algunos comentarios eh, a través de Instagram, Facebook y YouTube de qué álbum usted cree que debió estar. Se me eh, no, no pude poner a, al, príncipe de, eh, al Príncipe de Cocuyuela porque fue un buen álbum. No lo pude agregar, pero tenía más, solamente tenía que elegir 10. Así que suscríbase a nuestro canal y dale a la campanita de notificaciones que continuamos con el toque del mediodía.